Esto es de guitarras y guitarristas, Sistema Integrado de Radios de la UNEL. Una melodía muy dulce, de muy guitarra conocida. Guitarras y guitarristas. Guitarra guitarrista. Surgió como una idea hace aproximadamente un año atrás, porque viendo de que la, la difusión digamos que tiene la guitarra en cuanto al estudio del instrumento, el aprendizaje del instrumento, eh, la guitarra no solo como un instrumento este de, para la cultura, digamos, sino también como un instrumento que vincula socialmente a la gente, a los chicos. Eh, a pesar de eso digamos no no tenían espacios en, en los medios, un espacio específico, es decir, ¿no? los espacios que tenía, que tiene destinado normalmente están eh, mezclados o combinados con, con otras, otras, este, otros instrumentos musicales, etcétera. Y no solo atravesamos el instrumento, sino diferentes épocas y diferentes formas del instrumento, ¿no? O sea, o, o, y aquellos instrumentos que son considerados un poco los los los padres o las madres de la guitarra, ¿no? Y así, atravesando diferentes épocas, hasta llegar incluso, bueno, a la, a la guitarra eléctrica. Por eso decimos que eh, planteamos cuestiones como que este, aquí, aquí conviven este Eduardo Falú, con Jimi Hendrix, con Andrés Segovia, eh, conviven todos, digamos. ¿no? ¿Qué tienen en común Eric Clapton y un laudista del siglo XV? Eduardo Falú y Jimi Hendrix, Andrés Segovia y Papo. Lo que tienen en común es este tiempo y este espacio, de guitarras y guitarristas, historias y músicas nacidas de seis mágicas cuerdas. Yo tengo una serie de personas, personajes que me acompañan. Eh, la duquesa del barrio La Cuchilla, que es una de nuestras colaboradoras este, eh, muy habituales, eh, María Núñez como la 99, por ejemplo, que es una, la que investiga, este, hace investigaciones de archivos y, y vidas privadas, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, una, una serie de colaboradores, ahora tenemos este, a Pirucha, que es una, una profesora de filosofía que nos aporta reflexiones filosóficas sobre la, la guitarra y la música y qué significa ser músico, etcétera, etcétera. Este, o sea que, bueno, colaboradores tenemos, digamos, pero en realidad todos lo hacemos un poco a pulmón, incluso con la, la, la, el, el, el 50% de esto es, como yo le digo, el, el, el hombre de los labios pintados y las pestañas postizas, nuestro operador, eh, Nery Carlos Cotto, las manos mágicas, este, al cual realmente el 50% del programa es, es, es obra de él. <música>